Yo creo que lo que más me gustaría comunicar a la gente es que se acepten con todo y sus bestias, porque andar por la vida negando que tenemos estas cosas, lo que sea tu tema, te va a traer más daño que simplemente decir, Pues sí, si soy así y que. Y estoy hablando de sin pelos en la lengua. Hay gente que la neta, la neta, no sirve para estar en relaciones monógamas. Bueno, si ya lo sabes, embrace it. habrá con quién. Y te llevarás. Y entonces te evitas muchos problemas si lo aceptas y lo traes de frente y puesto, ¿no? Pero también hay cosas de ti y de tu cuerpo que son muy normales. Y nos enseñan a que no lo son. Y ve la alta ironía que hay detrás de esto, que una mujer trans con su cuerpo un chingo te diga, acepta quién eres. Pero es que quien soy yo es así, con mi construcción. El aceptarte como eres no necesariamente es el como naciste y como se te asignó, sino es el como te sientes. Y me gustaría justo replicar ese mensaje porque mi vida se volvió mucho más fácil desde que acepté que yo tengo una bestia y mucha gente se niega a eso. Y entonces todo el día se le pasa contigo. Acerca de mis fortalezas. Bueno, la mitad es que tengo un grupo eh, de cercanos y lejanos. Estar rodeada de gente y me permite moverme con tanto como yo les permito moverse también. Mis amigos pueden ser mis amigas mañana y eso genera un buen de fortalezas. Yo tengo una filosofía de vida y esto es por hacer teatro de impro. Que El teatro de impro es te subes al escenario sin guión, improvisas todo, nada que ver con lo que está pasando. Eh, tú subes y hay una cantidad de propuestas que debes de saber leer y aceptar. Y luego, eh, decirle que sea sí todo en la vida te puede llevar a problemas. Entonces en la impro se maneja mucho una cosa que es decir sí y. Uno es sí contestar, no es sí y y, y que no, añadir. No es, es, es sí y yo añado algo. Entonces acepto la propuesta la locura, sea la que sea la locura, y le añado algo. Entonces decir que sí y te deja fluir con la vida o con las propuestas o con la falta de guión, el vivir el sí y me permite ser eso, flexible, aceptar una cantidad de cosas raras y divertirme con eso. Me hace quien soy, sobre todo a la hora de expresarme y de vivir en un mundo que puede ser tan complejo cuando existe tanta gente que insiste que yo no quería existir. Me ha costado mucho buscarme y conseguirme espacios en la tele, en la radio, en el cine, porque suele ser que quien está en producción se conflictúa conmigo. Yo decidí hacerme como una persona de producción digital y entonces yo soy quien soy dentro de las redes, como que mi carrera y mi forma de vivir es las redes sociales. Pero si sí tengo algunas cosas que decidí hacer realidad en las redes, en este que yo soy talento digital y las redes son mi trabajo, en esto de que eh, yo estoy siempre en línea. Primero que todo, mucha gente se acerca conmigo y, y me ayuda a ser más visible. Soy quizás top 5 de las mujeres trans en redes sociales con más suscritos en redes sabes a nivel mundial. Entonces eso me da también una pequeña responsabilidad contra algunas personas, pero no por eso hago lo que hago, sino más bien que yo sé que mi vida tiene problemas y no todo lo pongo ahí. Entonces mi vida tiene complicaciones, pero yo opté por hablar de los positivos. Así que yo mis redes las uso para hablar acerca de lo bonito, para, para hacer un poquito caso omiso, para darle sí a las grandes propuestas de la vida y enfocarse en las cosas positivas. Y eso ha sido hasta divertido también de dar seguimiento. Muchas veces me invitan justo a, a tocar en medios, porque un día este, una productora me dice pues es que tú eres trans y feliz de ser trans. Yo sé, sí, como si fuera un problema, te queremos entrevistar por eso. Y pues es que ¿qué, qué tiene, no? De sí. hecho le añade para mí ser mujer trans es un privilegio. Las puertas que me abierto. y todo eso porque en los medios, en las redes, a mí me encanta enfocarme en los positivos. Tengo 36 años y ya perdí cuenta de cuántas personas han sido. Para estables de largo plazo. Hay algo ahí acerca de la vida dentro de lo femenino que te enseñan cómo a descalificar quién ha estado con muchas personas. Es justo enfrentar el que no hay ningún modo correcto de ser. Te lo dice alguien que lleva siendo mujer ocho años de su vida. Quizás a nivel lecciones, lo que más me llevaría es eso, que no hay ningún modo correcto. Un algo de verdad tiene la razón. Un hombre de verdad es que nadie, ¿sabes? Porque si yo te digo que quede en mí, me hace o no me hace mujer, vamos a encontrar una mujer cisgénero. ¿Qué es ser mujer? Tener figura, cuerpo, sabes? Pues No hay muchas mujeres cis que no son así. ¿Qué es que la genética? Bueno, primero que todo, nadie ve su genética, ¿no? nadie. No hay nada aquí que yo diga, pues es que esto me distancia de ser mujer. No. Um, y por más que le rasques, eso es lo que es la diversidad. ¿no? Cada quien es quien decide. Parte de mi orgullo de vivir mujeres porque Clamo mucho que soy una mujer por elección. No quiere decir que si tú naces mujer, género si no elegiste ser mujer. Yo creo que lo que más traigo a nivel de orgullo es que yo soy mujer. como me construí? Sabes? A mi diseño, a mis capacidades, es algo que yo me adueño, porque la vida te obliga a hacer esto ¿no? y, y entonces veo yo tantos paralelos. No es porque sea mujer trans, es porque soy una persona de la diversidad y diversidades de muchas. Sí. Pero yo creo que a nivel de orgullo es lo que más traigo conmigo. es hoy. Yo soy una mujer a mi propio diseño.